En este video vamos a mostrar cómo crear una rejilla tipográfica. Quienes ya cursaron o están cursando la asignatura tipografía saben a qué nos referimos cuando hablamos de una rejilla tipográfica. Se trata de una rejilla justamente o conjunto de renglones para un usuario no experto sobre los que se prevé asentar el texto del documento. La separación de las líneas de esa rejilla es el interlineado elegido para el texto lo usual es que la modulación de la caja tipográfica es decir esto que nosotros hicimos al comenzar a trabajar con estribus eh, en la página maestra se realice en función de esa rejilla tipográfica y yo así lo había planeado lo que ocurre es que por motivos didácticos Hemos invertido la secuencia con que lo estamos viendo. Pero aquí puede verse que para generar estas cajas, cajas tipográficas, yo he partido de una rejilla con un cierto interlineado. Ese interlineado en este caso eh, es equivalente a unos 5 milímetros. Bien, entonces, para generar esta rejilla en mi documento, debo venir al menú archivo y elegir configuración del documento, a continuación voy a elegir guías y aquí en la parte inferior nos aparece lo que en Scribus se llama rejilla de línea base, así se le llama a la utilidad que nos va a permitir generar esta rejilla tipográfica, en este caso el, las, eh, aquí debo tipear eh, la separación entre líneas. En mi caso, como ya les dije, yo lo había calculado y es 14 con 17 puntos. Aquí el programa lo eh, mide a esto en puntos. Bien, esto es equivalente aproximadamente a 5 milímetros. Lo que sigue es tildar desde aquí, mostrar rejilla de línea base. Debo darle aplicar y aceptar tengo aquí entonces generada una rejilla tipográfica para mi documento, eh, si bien ya está generada, ustedes podrán ver que esto no está sirviendo en este momento de soporte para mi texto y que no tiene nada que ver con el interlineado de mi texto, bien eso lo vamos a ver en el siguiente video cuando aprendamos a configurar estilos de párrafo.